Nosotros, el amigo de los maestros y maestras de Puebla nuestro secretario general el maestro Alejandro Ariza Alonso oiga la gente con el tache y sensotle calores la alegría de mi tierra caliente hoy la mixteca poblana se siente orgullosa y cobijada porque de sus entrañas nació el hombre que es humano, atento, respetuoso, agradecido, responsable, coherente, sobre todo sencillo y que nunca olvida a su gente. Que hace más de 21 años inició el ejercicio de su liderazgo sindical. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la única institución defensora de los derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de sus agremiados. Su nombre, Alejandro Aris Alonso, ha cursado diplomados en Seguridad Social, Gestión Escolar, Gobernanza estratégica por el instituto Ortega Gasset, fue maestro frente a grupo y director de telesecundarias, además catedrático de bachilleratos, entre otros. Ha ocupado diversos 119 de telesecundarias, coordinador sindical región Acatlán, secretario de organización uno. Secretario de Asuntos Laborales de Telesecundarias Secretario de Promociones Económicas Dedicación y Profesionalismo Siendo Coordinador del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional SINADE, en la sección 23 del centro. Me siento profundamente emocionado por el momento que me ha tocado vivir con todas y todos ustedes me siento emocionado porque estoy en la tierra que me vio nacer porque estoy con las compañeras y compañeros secretarios generales delegacionales y representantes de centro de trabajo de la estructura sindical de mi querida región Acatlán ustedes me siento emocionado porque también me acompaña al Congreso que se llevó a cabo en noviembre del de año 2000 en donde tuve la oportunidad de salir electo como coordinador regional en esta región, en ese, en ese momento en el que se creó esa estructura paralela a las cordes aquí están compañeras y compañeros delegados que creyeron en un servidor pero también me siento emocionado de estar en una institución educativa en una institución formadora de docentes en una institución donde todas y todos los que estamos aquí presentes que hacemos día a día nuestra tarea en un aula, en un puesto de dirección. Estamos aquí las maestras y los maestros, por vocación, con mística de servicio, y por eso, por eso me emociona de estar en esta institución y agradecer, agradecer a la maestra María del Refugio León Montiel directora de esta institución y también a su personal gracias por ser los anfitriones de este importante evento que enmarca que enmarca nuestro quehacer, el quehacer educativo que enmarca el camino, el trabajo de una gran organización sindical como lo es nuestro CENTE como lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que celebro, maestra, que estén nuestras compañeras maestras, que sean las que también creen que podemos, con nuestro entusiasmo, que podemos con disciplina, que podemos, con la vocación que tenemos, ser el motor de desarrollo de nuestra nación. Ser los agentes de transformación de transformación y cambio, porque luego les decimos maestras y nos dicen no, todavía no, todavía no me titulo, y yo les decía, les decía, el primer requisito es que se la tienen que creer, y qué bueno que estén, porque la temática que vamos a tocar aquí tiene que ver con el futuro de la educación en el que hacer que van a desempeñar allá cuando la Secretaría de Educación Pública les entregue un nombramiento y también en el rol que les va a tocar porque todas van a trabajar ¿eh? todas y todos en esta organización sindical aquí hay maestras y maestros que les tocó construir lo que ustedes van a disfrutar sin tener que hacer absolutamente nada y eso es con responsabilidad social aquí hay maestros en este comité ejecutivo seccional que les tocó construir al maestro Frumencio les tocaron los momentos de las marchas les tocaron los momentos de los paros les tocaron los momentos de ir a dormir a las calles para poder conquistar lo que hoy tenemos a ustedes ya no pero ¿qué creen que les va a tocar la parte más difícil mantener lo que nosotros logramos construir y eso así como, como lo, lo hemos venido viviendo va a ser muy difícil les va a tocar lo más difícil como también no ha sido fácil construir por supuesto por eso compañeras y compañeros yo celebro que estén los presidentes municipales Guillermo Martínez que esté José Luis de, de Chinantla que esté nuestro amigo el doctor Marco Antonio Rodríguez que esté nuestro amigo el preside, presidente de doctor Tepe, Everardo Santos pero sobre todo destaco la presencia de la maestra Maribel sí, maestra así como todas y todos los, nosotros, ¿verdad? que han buscado conquistar un espacio en la política. Que es importante, porque estamos ya en vísperas del 2018, que los maestros participemos. Este sindicato es plural. En este sindicato cabemos todos. Y si es importante que busquemos espacio en ese mosaico político que, se, que, que, nos, que viene en el 2018, para que los maestros estemos en donde se toman decisiones. Para que empecemos por participar desde ser el maestro, el regidor de educación, que no sea alguien que no nos entienda. Tenemos que, como sindicato, como sindicato está, ser un sindicato actualizado lo dijo lo dijo Albino un sindicato moderno un sindicato con perspectiva que vea más allá de lo que hacemos y de lo que pensamos que no, a lo que nos debemos de dedicar gracias señores presidentes municipales gracias presidenta su presencia fortalece el trabajo de las maestras y los maestros Puede ocurrir a ver, este muchacho no justifica este, su esquema de carreras y se la quitamos. ¿Y qué pasa si no tiene dictamen? Nos va a ser muy difícil rescatarla. Por eso sigue vigente para nosotros carrera, sigue vigente el poco Porque hay muchas plazas sobre todo las de personal de apoyo que no, se, que no se pacifican, que se dictaminan. Y las dictaminan allá en la Comisión Estatal. Entregamos el, y seguramente aquí hay quienes no quieren basificarse su claro. Hay que basificarse o hay que dictaminarse. Gracias maestro Isaac, que además quiero decirlo, si me lo permiten. Es el líder moral de, del, equipo, del equipo seccional aquí en la región. Gracias Isaac, porque le el, equipo... el primero es hacer la presentación de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional emanado del noveno Congreso Seccional Extraordinario celebrado en los días 14 y 15 de diciembre del año pasado pero no solo para que los conozcan venimos aquí para comprometernos con ustedes para decirles que estamos en la ruta de la transformación para decirles que somos producto de la unidad y eso nos obliga a responder a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores. A decirles que hoy tienen la oportunidad de conocer a los integrantes del, del comité en las diferentes áreas de responsabilidad. A decirles que aquí está la compañera Laurita de preescolar y que van a reunirse con ella porque la segun, el segundo objetivo es hacer mesas de trabajo. No venimos a pasear, venimos a trabajar. Venimos a comprometernos, a que nos conozcan y que sepan a quién le pueden exigir la solución de un problema. O por lo menos el problema es de naturaleza porque no todo se puede resolver. Y el sindicato, hagamos un gran pacto, un pacto de unidad, de trabajar corresponsablemente. Eso le hace falta al tema educativo. No tenemos por qué la parte, la mal llamada parte sindical, sí, ser más que la oficial o viceversa. No, no se trata de confrontarnos, de pelearnos ni de quién sea más. Se trata de unir, se trata de fortalecernos. Pedirles presidentes, pedirle Basilio, este, pedirle, a, háganle llegar a nuestras compañeras. Supervisoras, jefas de sector, supervisores, jefes de sector. Nuestro mensaje: hagamos causa común. Hagamos causa común en nuestro tema. Somos trabajadores de la educación. Somos organización sindical, los supervisores como los docentes, a grupo. El centro nosotros, este comité, sí, que tuvimos la capacidad para ponernos de acuerdo. Somos producto de una planilla de unidad. Sí, hay sus diferencias, por supuesto, las hay. Hay encuentros y desencuentros, pero hoy tenemos como premisa fundamental estar unidos. Si no lo hacemos de esa manera, ¿sí? si nos seguimos perjudicando entre nosotros, bueno, pues entonces nuestros detractores... Les vamos a estar dando la razón y lo que necesitamos es empoderar, empoderar el papel del maestro, la función. Por eso, compañeras y compañeros, decirles, estamos pendientes de sus derechos laborales, eso nos toca a nosotros. Ustedes hagan su trabajo con mucha responsabilidad, nada más. De sus derechos laborales, sociales, económicos, asistenciales, nos toca a nosotros, aquí están, aquí están los que estamos obligados a respaldar en esa democracia representativa el voto de ustedes, porque todos votaron, todos votaron porque alguien lo representara como un delegado allá en el Congreso, sí o no. Pues esa responsabilidad que nos delegaron la asumimos nosotros y les garantiza su organización sindical que van a recibir también su compensación nacional única en el mes de agosto y su gasto, su, su, sus gastos de útiles escolares y seguirán recibiendo sus 90 días de aguinaldo. Para eso está su organización, para defender sus partidos. Los sus bandas están los ejes estratégicos, los ocho ejes estratégicos con los que trabaja nuestra organización sindical. El día, ¿y hoy qué voy a hacer?, ¿verdad? Tengo hartas ganas de hacer cosas, ¿sí? No, hoy trabajamos con un proyecto estratégico nacional y con un programa operativo anual en la sección 23. ¿Cómo les vamos a dar certeza laboral? Pues estando pendientes de los requerimientos de ustedes, uno de ellos, lo que decía yo, está la, cambió miren, no han cambiado no han cambiado este, nuestros derechos y obligaciones cambió el marco legal la forma de hacer las cosas seguimos teniendo los nueve días en tres momentos de permiso económico nada más que antes muchos nos tomaban más de nueve otros nunca los tomaban y otros ni siquiera más de nueve tenían un memorándum de, del sindicato a cada rato y pues prácticamente hacíamos lo que queríamos, hoy oh, ya no, por eso no se trata de pelearnos con nuestra autoridad educativa, se trata de ponernos de acuerdo, porque si una compañera tiene enfermo a su niño, que ejerza sus permisos de maternidad, que ejerza su permiso de cuidados médicos familiares, y si se requiere, sedémonos entre nosotros, esa es la verdadera unidad entre los trabajadores. Y la certeza laboral la vamos a seguir teniendo. Si sí es cierto que la reforma educativa que se implementó en 2013, que entró en vigencia en 2013, se reformó el tercero y el 73 constitucionales, la hicieron para pegarle a los maestros. Si sí es cierto, traía toda la intención. Pues nada más hablaban, nunca hablaron de, de planes y programas de estudio que se reformaron, hablaban de la evaluación. ¿Para qué? Pues para que nos metieran miedo ¿Y qué hicimos como organización sindical en el 2014? Implementamos en ese eje de sindicalismo de servicios, en el eje de certeza laboral, en el eje de calidad educativa y en la vigencia de los principios filosóficos del artículo tercero constitucional, el SINADER, Sistema Nacional de Desarrollo Profesional les hemos dado acompañamiento a los trabajadores en los procesos de evaluación y no profundizo porque ahí está el ingeniero que les va a hablar ampliamente en la mesa 6 7 es nuestra obligación que ellos sean idóneos y tenemos que fortalecernos todavía no son agremiados pero tienen que ser eso es certeza la verdad. si alguien participó en evaluación para promoción y son directivos también hubo oferta para ello si alguien se va, se va a evaluar en el desempeño docente hay el curso de elaboración de portafolio de evidencias hay un curso de habilidades digitales hay un curso de planeación argumentada ¿sí? tenemos una oferta y si alguien no le entra a la virtualidad porque la población de maestros adulta, adulta, adulta joven ¿Le entiende la tecnología? Los que somos más este, ya de, de, de, de la tecnología no le entendemos tanto. También hay oferta presencial, pero nadie se debe de quedar en el camino. Porque si hay uno que nos los baja de categoría, pues con ese le vamos a dar elementos a nuestros detractores de que efectivamente estamos mal. Y los resultados que hemos tenido en las evaluaciones, señores presidentes, ¿sí?, han sido favorables. Hoy la evaluación, compañeros, la debemos de ver como un área de oportunidad para crecer, como lo hicimos los que tenemos un nivel de carrera. Cuando se creó carrera nos resistimos, pero estamos como organización sindical pendientes de que tengan ustedes certeza laboral si el trabajador que está en proceso de evaluación, ojo compañeros, porque ustedes sí lo saben, son los representantes de su delegación, sí saben quién está en proceso de evaluación y quién requiere apoyo. Aquí está su organización sindical, si no los quieren vamos hasta donde tengamos que ir. Esa es el trabajo, la tarea que está, estamos haciendo hoy. Si no, nos los dicen tampoco a rato no responsabilicen a nosotros, hay una necesidad muy fuerte, con tasas de interés muy bajas, son los del liste. eso es lo nuestro, eso es lo de casa, aquí está Víctor, aquí está Edu, que es de vivienda, aquí está el maestro Flumencio. que... que... Tienen lo del Piglocente, nuestro Campos también que es el vicepresidente de Piglo, ¿sí? tenemos los fideicomisos, no le dieron un préstamo, o que no le dieron, no le cumplieron con la tasa de interés ofrecida. Nadie, nadie me puede decir que eso no funciona. Hagan uso de lo que tienen en casa. Después hagan uso de lo que les oferten las microfinancieras, porque luego se los comen los intereses con un préstamo mínimo. Está el facto. Está el F3, préstamos de 200 mil hasta 520 mil pesos con saldos insolutos. Terminan pagando una tasa del de 6.9%. Está el ciclo -cente que se creó para los maestros jubilados. homicidio de trabajador bien, fíjense acá las máquinas por favor, pónganse de acuerdo con la dirigencia de la región, el maestro Álvaro, la maestra Aidea, Albino, Joel para que todos tengan su credencial del Cente. miren, no es obligatorio a lo mejor me veo mal ¿sí? pero realmente, luego la necesitan y cuando la necesitan ya se acabó la este, la, el, el, el programa, ¿verdad? Y ya no tenemos las máquinas, ¿verdad? Entonces, hagan, hagan el esfuerzo por ponerse de acuerdo con Albino. Tenemos un solo por citar un por, solo por citar un convenio como estos. Solo por citar uno. Tenemos convenio con África, maestro Mox. 35% de descuento, el boleto cuesta más de 200, ¿verdad? Entonces, 35% de descuento es una buena cantidad que se ahorra cuando tienen la oportunidad de ir al África. Solo por citar un ejemplo. me permito saludar a la concurrencia. Reconocer y agradecer a mi secretario general, al maestro Alejandro Ariza Alonso, la deferencia, Alex, gracias. Gracias, Alex, por permitirme y darme la oportunidad de ser quien dé el mensaje a nombre tuyo y a nombre del, del Comité Ejecutivo Seccional. Es un honor. Y con ello quiero decir, compañeras y compañeros, que todos los presentes y mucha más gente de, del Estado de Puebla, del Magisterio, reconocemos y aceptamos que en el Congreso de Diciembre no nos equivocamos. Estamos con el maestro Alejandro Aris Alonso porque decidimos bien y decidimos que él dirigiera este Estado durante esta gestión. Maestro Alex, mi cariño y mi respeto. Gracias, porque este es un mensaje que el Magisterio también tiene que seguir mandando. Somos familia. Y tenemos que respetar a nuestra familia y que nos acompaña y nos arropa. En todos esos momentos en donde las ausencias por el trabajo, ellas, ellas nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia termina también comprendiendo y apoyando esta gran actividad. Es presidente de nuestro brazo político, de nuestro noveno eje, nosotros lo sabemos. Y es parte importante de la organización sindical. Están en su casa, en donde deben de estar, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuidando y respaldando las acciones de esta gran organización.